20 frases de una mujer fuerte y decidida. En la vida vas a necesitar palabras de aliento para poder afrontar ciertas circunstancias de la vida. Y para ello voy a regalarte 20 frases que van a sacar lo mejor de ti. Empecemos con la primera. Número 1. Mujer segura. Deja huellas por donde camina Y es cierto Una persona Una mujer que realmente Está segura de sí misma Siempre, siempre va a tener la iniciativa En casi cualquier cosa Cualquier cosa que emprenda Cualquier cosa que haga Un negocio de ropa Se ponga a vender trastes Lo que sea Se ponga a vender aparatos médicos Se ponga a vender abón Se ponga a vender eh, libros Se ponga a, a hacer una bióloga Lo que sea que haga Va a dejar huella Porque ella tiene la seguridad Que puede hacerlo Número dos una mujer segura de sí misma no tiene miedo de vivir sola, tiene miedo de vivir mal acompañada. Recordarás la famosa historia de Marie Curie y su esposo Pierre Curie. Bueno, este es el ejemplo claro de una mujer que estuvo a la par de alguien que la apoyó. Si estar con alguien, si estar con un hombre es el equivalente a estar con un hombre como Pierre Curie, entonces quédate con él porque él es el indicado. Una mujer segura de sí misma no le tiene miedo a la soledad, le tiene miedo a la mala compañía, a la compañía de una persona que solo la lastima. Número 3. Solo cuando sepas valorarte serás una mujer segura. Y esa es la realidad. Muchas mujeres en estos momentos, pues, se han ahogado en las inseguridades, se han ahogado en la necesidad de minusvalidarse y sentirse pequeñas. ¿Qué va a pasar? Que se va a regalar por poco. Y cuando venga alguien que medio la quiera, se va a vender como vino barato. Lo que va a derivar en maltratos infidelidades y desvalorización. Número 4. Sé la heroína de tu vida, no la víctima. Es cierto, el victimismo se vende y nos gusta, nos gusta que a la gente nos diga ¡Ay pobrecita, lo que pasa es que tú estás ahí porque existe un grupo de personas que están coludidas en tu contra y que se han encargado de que no destaques, que no salgas, que no seas una persona que, que tenga éxito! Eso es un victimismo porque al final, hoy día, hay una gran cantidad de posibilidades para tú poder ser quien quieras ser. Yo soy honesto, yo ahorita, Marco, de aquí, de Be Lifers, me he propuesto abrazar un sueño que tuve de niño. De niño quería ser inventor, de niño quería ser científico y tristemente tomé la mala decisión de querer entender a la gente y mal perdí mi tiempo. Y perdí mi, y, mal, y desperdicié mi tiempo tratando de entender a la gente y pasé casi 10 años tratando de aprender a llevarme y un día... Me harté de eso y un día simplemente decidí dejar de ser la víctima, dejar de decir, nadie me quiere. Y me puse a pensar en lo que yo quiero de verdad. Y fue cuando empecé entonces a decir, a partir de tal día voy a empezar a retomar ese sueño. El resultado, me puse a estudiar trigonometría. El resultado, que ahora paso varias horas en la biblioteca estudiando para convertirme en ese científico. Así que tú igual, cualquier sueño que tuviste de, de, de niña, ser científica, bióloga, médico, eh, ser abogada, lo que tú quieras, ahora mismo. Es que no terminé la primaria, es que nunca llegué a, a llegar a, a, a ser universitario. No importa, la biblioteca está abierta, internet está abierto. Así que ponte las pilas, deja de ser una víctima y trabaja en tu sueño. Número 5. No aceptes una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Hay muchas personas que te van a criticar sencillamente porque les causa envidia y tienen envidia. Y hay otras porque ven las cosas desde afuera, tienen mucha experiencia, tienen que aportar y tienen mucho que aportarte. A esta gente sí las debes escuchar cuando te dicen, oye, mira, solo que considera que necesitas hacer ciertas cosas. O mira, tienes que tener experiencia en este campo. Esta gente tiene experiencia y te puede ayudar. No es una crítica, pero aquella persona que te dice ay, no, ¿Cómo vas a tú a, a empezar una carrera de medicina si ya tienes 60 años? Mejor vete a costuriar o, haz, eh, o, o juega al bingo o vete a un asilo de ancianos. Esta clase de gente es a la que nunca tienes que escuchar. A la primera sí porque te pueden aconsejar para algo valioso y te puede servir para lograr tu objetivo. Pero para la segunda, nunca, nunca los escuches. Número 6. El acto más valiente siempre será pensar por ti misma. Mira, a nosotros como los seres humanos nos asusta eh, desafiar la opinión ajena. Porque no nos gusta que nuestras opiniones deriven en que nos señalen o nos traten o nos marginen mal. Hay cosas en las que tenemos que ser honestos y sinceros. A pesar de que esto pueda derivar en que la gente nos vaya a ver mal o nos vaya a menospreciar. Si hay algo que tienes que decirlo porque lo vives, porque te pasa, porque te ocurre, dilo. La gente que te entiende se va a quedar contigo y la que no te va a dar la espalda. Nú Número 7. Detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera. Y es cierto, es cierto. En realidad... Somos nuestras historias, somos nuestras experiencias, somos lo que somos gracias a todo, todo el camino que hemos recorrido. Somos lo que somos por las cosas que nos han pasado y ha sido duro, pero al final eh, el dolor que hemos experimentado nos ha hecho lo que somos hoy. Número 8. Empieza a creer en ti. Si eres diferente es porque eres única. Y esto, esto me encantó y fue cuando empecé a estudiar eh, los trastornos del espectro autista. Me di cuenta que hay gente que tiene una forma de ser especial, bella y hermosa. Y que no hay razón para obligarlos a cambiar. Ellos son lo que son y hay que celebrar su unicidad. Y hoy yo celebro tu unicidad. Celebro que tú seas una mujer única. Número 9. No cambié. Solo aprendí y aprender no es cambiar, es crecer. Y efectivamente, nosotros a veces no cambiamos, sino que también abrazamos lo que ya somos. A veces llevamos mucho tiempo con una máscara, con una careta, tratando de ser gente que no somos, simple y llanamente por conseguir ciertas metas. Pero a veces uno se plantea, ¿y esta meta vale la pena? ¿De verdad merece la pena el éxito social y o que tenga amigos y que tenga influencias y que me inviten a fiestas? Y para yo lograr esa clase de atención, ¿tenga que yo dejar de ser lo que soy y empezar a opinar como otros quieren que yo opine? La respuesta es no. Voy a abrazar mi unicidad y eso en principio puede parecer que cambié, pero no. Abracé mi esencia y ahora soy lo que siempre he sido. Número 10. Haz lo que tu corazón te diga. Descubrir cuál es la intención primaria, qué es aquello que te mueve, qué es aquello que, que realmente te entusiasma y te lleva a ser una persona cada vez más y más fuerte, cada vez más decidida a lograr un objetivo, empieza por descubrirte, por conocerte y entender qué es lo que tú persigues en esta vida. Va a ser muy difícil y va a tomarte años, pero si te esfuerzas, pero si luchas un día... Vas a hallar a aquello que tú quieres. Te vuelvo a repetir mi historia. Yo, de niño, por, el, por la burla, porque me llamaban Dexter, porque me decían que era un niño loco, dejé la ciencia, dejé los experimentos. Y hoy día me arrepiento mucho de, haber, de haberle dado la, la espalda a todo ese sueño y no haberlo abrazado. Y no haber dicho, me importa un bledo lo que digan los demás niñitos. A mí me gusta eso y lo voy a hacer, pero no. Lo que ocurrió es que lo abandoné, lo dejé, empecé a, a intentar ver de qué manera me querían o me aceptaban y un día pues solo me di cuenta que perdí el tiempo. Hoy día a mis 33 años empiezo a abrazar otra vez ese sueño que tuve de niño. Número 11. Con sin pareja. debe ser una mujer libre siempre. En realidad las relaciones de pareja no van a ser fáciles y una persona que decida tener una pareja debe entender que es lo mismo que tener por ejemplo tu propio negocio que es lo mismo que abrazar una carrera que es lo mismo que construir una casa yo aquí en mi familia tenemos una expresión no hay proyecto fácil todos los proyectos salen a patadas salen a golpes salen a, a, a lucha salen eh, con, con envidia no hay proyecto no hay cosa en este mundo no hay nada en este mundo que no se logre basado en que te den puñetazos basado a que te dejen en el suelo basado a que te tengan envidia basado a en que intenten eh, hacerte un daño porque la gente tiene intereses personales y cuando tú vienes y persigues lo que quieres se sienten amenazados Así que tener o no tener pareja no va a ser la diferencia, la vida va a ser igual de jodida y eres tú quien va a determinar si se rinde o continúa. Número 12 La manera más fácil de perder el poder es pensar que no lo tienes. Al final somos presas de nuestros pensamientos y podemos ser mejores personas cada vez que interpretamos las cosas mejor que otras personas. Te cuento, a mí cuando me toca subir a, al cuadrilátero, cuando me toca subir al ring, hacer sparring, trato de pensar en una cosa, disfrutar la pelea. No estresarme. Y ese cambio de mentalidad es lo que me da poder, es lo que me da la capacidad de relajarme. De hacer un juego de piernas, de poder eh, eh, esquivar un golpe, de poder tener una muy buena cintura, sacar un buen jab, moverme y hacer mío el ring. Y es lo mismo, pero cuando tú cambias tus creencias y adoptas unas creencias insanas o malas o creencias sobre los hechos... Incorrectos, Al final sufres, sufres al vivir, pero cuando ves la vida como algo divertido, como algo especial, es cuando empiezas entonces a tener el poder. Solo lo pierdes cuando sientes o cuando crees que no lo tienes. Número 13. El primer amor de una mujer debe ser el amor propio. Y esto es cierto. En realidad el amor propio en cierto sentido es, es lo que mitiga muchas cosas en esta vida te permite vivir una vida más plena. No es garantía de éxito en ciertas cosas, por supuesto que no, porque tú te puedes querer mucho a ti mismo y aún así fracasar en la crianza con tus hijos, así fracasar en tu relación con tus padres, en la relación con tus alumnos, en la relación con tus compañeros, en relación hasta con tus mascotas y en la relación con tu pareja. Pero esto, no significará que todo estará mal. El amor propio te dará esa capacidad de decir, a pesar de que me ha ido mal, estoy aquí parado. O en tu caso, estás aquí parada, luchando. Y el amor propio es lo único que te queda, cuando todo lo demás se ha ido al garete. Número 14. Mi mejor venganza siempre ha sido sonreír como si nunca me hubieran lastimado. Las personas en muchas ocasiones te quieren ver mal, pero cuando exhibes... Un porte, una forma de ser, de caminar distinta y totalmente atípica a lo que se esperaría. Literalmente, estás dándole una bofeteada en la cara y diciéndoles No me venciste, aquí sigo parado. Número 15. La pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme. Y esta es una frase interesante, porque al final de cuentas de nuevo volvemos a lo mismo todos los proyectos que vas a emprender van a salir pero a golpes van a salir pero a punta de conflicto a punta de aflicción así que si vas a hacer cualquier cosa que quiera hacer, una ciclista una maratonista una, una atleta una gimnasta prepárate porque esto se va a poner feo número 16 nunca te limites a ti misma puedes ir tan lejos como tu mente te permita de nuevo volvemos a lo mismo Tú pones los límites. Quien determina qué tan lejos o qué tan, eh, qué tan cerca o qué tan rápido va a ir, eres tú. Si crees que es posible, será posible. Si no crees que sea posible, nada será posible. Tú pones los límites. Número 17. No eres la mujer que se cayó. Debes ser la mujer que volvió a subir. Al final de cuentas, ¿por qué caemos? Caemos para poder levantarnos. Y eso... Es algo que debe estar impreso en tu mente. Saber que cada vez que caes es para que te levantes con más fuerza. La, el camino de hacia, hacia lograr tus objetivos no es, una, no es un segmento de recta. No vas del punto A al punto B. Se parece más bien a, a una... ¿Qué te podría decir? Asemeja más bien a una ola, a una onda. A una función no periódica Es como una onda que se mueve Y caes y vas para arriba Y luego caes otra vez Y luego vas más para arriba Y luego te vuelves a caer para abajo Y constantemente estás golpeando Y subiendo y bajando Luego te caes a lo profundo Tardas muchos años en salir de ese hoyo Luego vuelves otra vez En seis meses te recuperas Y, luego, y, y logras tener todo ese éxito Que no logras en diez años ¿Por qué? Porque todo es un ir y caer y subir Ir y caer y subir y a veces entre más profundo caes, más rápido te levantas. Parece interesante cómo es el comportamiento ondulatorio de nuestras vidas. Es una propiedad ondulatoria de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es lineal, es ondulatoria. Vas a subir hasta arriba y luego te vas a caer casi como formando una ola. Y así vas a hacer y a veces la ola va a ser tan profunda que caes tan pero tan profunda, pero la misma ola te vuelve a levantar y vuelves a subir otra vez. Así que debes entender esto, debes ser la persona que se levanta. Número 18. Nadie puede hacerte sentir menos sin tu consentimiento, nadie, nadie ni yo mismo. Con estas palabras no puedo influir en ti si tú no me dejas. Si tú no me dejas, vas a pasar viendo este video como si nada y no vas a hacer nada, pero por el contrario, si lo utilizas para ir hacia adelante, para ser más fuerte, ven por seguro que te va a ayudar. Número 19. Una mujer no debería gatear cuando tiene el impulso para volar. Créeme, créeme cuando te digo que tienes la capacidad de hacer cosas grandes. Te lo recuerdo por tercera vez. Este año me propuse empezar a ser una persona de ciencia y no tengo preparación académica suficiente. Nunca empecé la universidad. Nunca pude llegar a un grado muy alto de escolaridad, pero eso no me va a detener, como tampoco a ti, cualquiera que sea el impedimento te va a detener. Número 20. Si crees que no eres capaz de hacer algo, nunca lo harás, aunque tengas aptitudes. En realidad todos somos capaces, todos somos capaces de hacer algo grande. Y de ti depende que esto sea sencillo, mírate el espejo y dite, y dite a ti misma, lo puedo hacer, háztelo saber, háztelo saber, carrera de oncología, yo puedo contigo. No me intimida el cálculo integral, no me intimida los radianes, voy a lograrlo. No me intimida nada de eso porque sé que si hubo gente que lo dominó, yo también lo dominaré. Este fue Marco David Lifers y espero que estas frases te hayan gustado. Y por favor en los comentarios colócame cuál fue tu frase favorita. De esa manera sabré. ¿Qué frase te gustó más? Y si quieres más videos de colección como estas, pues házmelo saber también en los comentarios. Y déjame una mariposa si llegaste hasta este punto. Mejor que sean dos mariposas. Si llegaste a este punto, déjame dos mariposas. Un abrazo, este fue tu amigo Marco y suscríbete a este canal.